Bueno, y en una buena feria como esta, no puede faltar un mojito, mojito manía. Hola, buenas noches, Elena. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Todo bien, aquí empezando la feria. Todo preparado, ¿no? A ver, aquí tenemos el vaso con la hierba buena, el azúcar moreno. Azúcar moreno y buen ron, que, que nos falte el ron, chicos. ¿Qué es lo más demandado en la feria? ¿Qué es lo que te piden más? Bueno, ahora el mojito está de moda también, la piña colada, los daiquiris. La Iquiri, la Caipiriña de Brasil, que también está muy buena. A ver, me que explicar el seso de vino. Ah, ese está muy bueno, ese está muy bueno. Esto lleva vodka, licor de melocotón, lleva fresa y zumo de naranja natural. Bueno. Está muy bueno. Bueno, aquí para elegir lo que quiera cada uno. Que lo preparéis al momento. Al momento, ahora le vamos a preparar uno al cámara para que lo pruebe un mojito bueno. Vamos, vamos a hacerle uno por ahí a cámara. Eh. Un mojito clásico. El clásico. Zumito de Lima. Y el, el truquito, el truquito ahí. Que se machaque bien la hierba buena. Qué bien huele ya, bueno sido majar esa hierba güera con esa azúcar negrita y ya huele ya huele a mojito ya huele con y eso ahí, buen el toque mágico el toque eso mágico. es el toque mágico buen roncito, y ahora se suaviza un poquito eso eso claro un poquito de que entre bien claro. y ahora viene el, el meneíto el meneíto menedito, ahí, ahí. Perfecto, y nada, aquí estamos esperándoles en Mojito Manía En la caseta de opción San Pedreña Esto para que podamos aguantar la feria hasta harta hora de la noche muchas Nos cargamos la pilas sí, y a bailar todo. toda la noche De la, de la última feria que tengas tú también una feliz feria y que te lo pases muy bien. Gracias. A fetes, Gracias. Y nada, felicitar a la feria, a, la, a los organizadores, a San Pedro y venir a la feria que, que tiene buena pinta, tiene buena pinta todo. El, el complejo está estupendo. El recinto ferial estupendo. Venir, venir a conocerlo. Saludos.